Muy buenas amigos vengadores y vengadoras a Toxic Game Channel, yo soy Gamer y hoy vamos a hacer un pequeño análisis o preanálisis eh, del videojuego Resident Evil Remake, el Resident Evil 4 Remake. Vale, primero vamos a hablar de, la, de los puntos positivos que tiene y que por cierto dentro de media hora o menos de media hora, cuando termine este vídeo, ya estará programado eh, los siguientes dos y tercer capítulo, el segundo y el tercer capítulo, o sea el vídeo va a ser mucho más largo que el de ayer eh, tampoco comento, no me puse a jugar y a grabar básicamente bueno puntos muy fuertes que tiene este juego el primero son los gráficos son increíbles increíbles lo que el motor eh, el propio motor que tiene capcom los de Resident Evil tienen un tienen un motor gráfico tienen un engine propio el Re-Engine, eh, lo estáis viendo en pantalla. Y como veis, este juego eh, cumple con los estandar estandartes de calidad eh, bueno, por todos conocidos. Cero oh. mm. bugs, ningún problema. Eh, pero ningún problema, eh. Si hubiera tenido algún problema, vamos, lo hubiera dicho, ya. Eh, la historia viene siendo exactamente... La misma, con algunas cosas añadidas y tal, pero que no dejan de ser cosas como que se habían perdido, o que no se habían visto. Por ejemplo, la muerte de, de, de uno de los policías con el que comenzamos ayer, ayer mismo, comenzamos nuestra andadura por vecinabil campo. Los gráficos son impresionantes, los enemigos son impresionantes también. Y eh, aparte. Tienen muy buenas, muy buenas físicas. Cuando disparas a una pierna de culo, cogea. Si le disparas a un hombro, a un hombro, por ejemplo, ya se recoge. Eh, quizás en otros puntos, eh, por ejemplo, si te encuentras una mesa, si te encuentras una mesa y le disparas a una botella, pues la botella sea más dura, vamos, que el Duracel. O sea, más dura que el hormigón. No la he hecho ni una mella con el disparo, pero bueno cosas que pasan en los videojuegos. Y hablando, y esto, quiero dejar claro que este vídeo también voy a tocar un poco el tema de los juegos de terror, tal y como los conocemos ayer y como los conocemos ahora. Pero desde el ya voy diciéndole también a la gente eh, que recién se ha añadido o ha empezado a jugar los videojuegos de Resident Evil. Eh, yo soy de los antiguos, yo soy de los que empezaron con el primer Resident Evil y hasta a día de hoy así que soy mucho más de, de la saga original de la eh, de la umbrella de los zombies y de todo eso este juego el original eh, no el remake este es el remake el original eh, a diferencia de este tiene cosas eh, evidentemente eh, que lo superan una los gráficos los gráficos son inmejorables por otro lado sí que habría que cambiar el nombre de estándar o normal para referirse al nivel de dificultad ya que en serio ayer cuando jugué por primera vez ya me di cuenta de que esto va muy fácil sí para mí es un punto negativo que tiene este juego que también lo tenía el Vilas, también era muy fácil pero tremendamente fácil este juego y lo vamos a jugar en este canal vamos a jugar al original de la 360 y a este, no para compararlo gráficamente porque entonces este le da un varapalo eh, al otro increíble aunque el otro tampoco es nada desdeñable, tener en cuenta que se trata de un Resident Evil 4 que sale cuando ya la Playstation 2 estaba ya a punto de desaparecer y que exprimía hasta, hasta al máximo a la pobre consola se la cargaba ¿no? directamente ¿no? Eh, salvando a las distancias ¿no? Pero había otros juegos también como por ejemplo el Black que está en la primera Xbox eh, este juego como digo en el tema dificultad mmm, no me gusta porque es excesivamente fácil y hoy lo vais a comprobar tres capítulos tres muertes antes de pasarme el primer capítulo si este fuera el, orig el original yo hubiera muerto 40 veces bueno, esa es una exageración pero hubiera muerto por lo menos unas 9 veces o 5 o 6 eh, entre el tío de la motosierra que por cierto no lo puedes bloquear con un cuchillo en el original y aquí volvemos a caer también en ponerle las cosas fáciles al jugador Simplemente con huir, en un momento dado, toca las campanas de, de la iglesia y se van todos. Te puedes poner a corretear por todo el esto mientras te persigue el pueblo entero, que cuando bueno, yo decidí, evidentemente, eh, dispararles e intentar cargarme al de la motosierra. De la motosierra se largo Luego, para cuando veáis el, el siguiente vídeo, en donde está el capítulo 2 y el capítulo 3, y diréis ustedes, bueno, pues, rápido hombre, es que, y lo peor no es eso lo peor es que eh, algo tan icónico dentro de este juego es la ballena eh, mutante de eh, del lago donde se ubica porque esto es en españa eh, esto se supone que es en un pueblo perdido de españa pero vamos a dejarnos del de, de lore y de eso ya lo dejaremos para un documental o lo que sea y hablaremos de ese tema pero aquí yo me he cargado a la ballena en la primera vez. Me ha asegurado, sobre todo, de que vierais todo como ayer. Es decir, como lo puse normal, como de seguido. Además, lo podéis comprobar en, en, mi, canal, en, en mi canal de Twitch, porque todavía está. O sea, íntegramente tal cual está grabado, tal cual lo he subido. Y este siguiente también. Otra cosa que me gustaría hablar me gustaría comentar de, de, del juego, siempre de, de su lado positivo, es que pues, al ser tan fiel también a la historia y verlo como.. vamos a verlo como si fuera. Eh, como si fuera una especie de versión reducida del juego, digamos. No, no, no quieren que te pierdas mucho en, en ciertas cosas, en ciertos enemigos. Quieren llevarte a la historia principal, ya he conocido a Luis Cera, he conocido al, al de la barba larga y he matado a la ballena de una sola vez, eso lo vais a ver ahora en un momento en Toxic Game Channel y espero que, que también os sirva un poquito de referencia a algunas cosas, si algún, en algún momento algo se me ha perdido eh, y no lo he visto, ya sea un nido en, en los árboles otro tema que, que está bastante bien aunque he matado muchas gallinas y no me han dado ningún huevo en el original tú matas las gallinas y te dan huevos matas a las serpientes y también te dan huevos aquí matas a las serpientes y te dan un pellejo bueno, pequeños cambios pero que tampoco llegan a, a cambiar lo que es la narrativa de, del juego digamos así que en ese sentido no, no afecta este juego, cuando salió por primera vez, el original, eh, a mí me encantó. Pero ojo, no seamos ciegos, cuando lo jugué, me di cuenta de que no tenía nada que ver ni con el Code Verónica, ni con el Resident Evil 1, ni el 2, ni el 3, que ya era otro tipo de juego diferente. De hecho, se estaban barajando tantas cosas, como la de Shinji Mikami, estuvo pensando incluso hasta ponerle eh, fantasmas y al final acabó haciendo el Devil by Cry y ya conocemos toda la historia, que Dante es lío, pero con el pelo blanco, que todas estas cosas las sabemos, vienen de este Resident Evil, que es histórico también, un cambio en la forma de jugar en los Resident Evil y habría que preguntarse si para bien o para mal, yo creo que para bien en algunas cosas, para mal en algunas otras eh... Otra cosa que me gustaría también comentaros, ya sin un poco para acabar el, el vídeo, es eh, que si no os habéis dado cuenta, de, aparte de que, la facil, de, de que la facilidad de los juegos, no solamente de sino de muchos otros, eh, ha bajado, ha disminuido bastante, sino que el nivel de los puzzles han subido. Difícilmente te puedes encontrar un juego de terror que no parezca ya una especie de escape room, en donde tienes que ir recogiendo objetos, uniéndolos con otros objetos, y todo eso está muy bien cuando hay mucha acción de por medio, y te sientes realmente acorralado, que es eh, lo que quieres sentir en un videojuego de terror, quieres estar alerta, ¿no? Y no dando vueltas por un mapa diciendo, Dios mío, ¿qué significa estas letras? Eh, Cómo se abre esta puerta, este cofre para qué sirve y este aparato por qué me lo han dado? ¿Qué es lo que os parece a ustedes? A mí me gustaría que dejarais en la caja de comentarios si os ha gustado el vídeo, por supuesto, denle un fuerte like. Suscríbanse y compartan el vídeo con todos sus amigos. Aquí ToxGamer, nos vemos dentro de muy poco ya con el gameplay. Sin comentar, están castellanos y que tampoco no hay ningún problema. Así que nos vemos dentro de un rato. Ya jugando a esta joya. Esta joya que la voy a, que, que la voy a tener que poner en modo difícil ya. Porque, porque de verdad en modo normal no... Es demasiado fácil. Un beso y hasta la próxima amigos.